que se originó en los años 80 a raíz de las confrontaciones terribles, violentas, que se suscitaban en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y también en México, eh, por el hecho de, la, de ser un países fronterizos fronterizo con Guatemala. Y a raíz de esto se, se suscribió entonces, mediante muchas conversaciones, se suscribió entonces eh, el Acuerdo de Quipula, Luego, con el acuerdo de Kipula 1, esto generó eh, que, que hubo cierto alivio, pero también siguieron las confrontaciones. Y dentro de esa confrontación, entonces, se produjo el acuerdo de equipulador, que es lo que da origen a la integración centroamericana inspirado Miguel, en el pensamiento de Francisco Morazán y en el pensamiento Goli, y en el pensamiento Goli, es que mi, que es la continuación que sí, sí, un pero, momentito, no, no, no queremos una clase de historia no, del, no, no, de no, no, no no, no, no, no, no, no, no, no para, para nada saber, no, te... quisiéramos saber, porque queremos aprovechar tu sí. tiempo qué es lo que aportan no, que no haga una introducción de lo que es el parlamento no, pero espérense, usted no tiene ese interés pero quizás los televidentes tienen ese interés y sí, sí, este programa pero, me supongo pero, que va eh, a los televidentes. través mío Sócrates Mercedes. ¿Qué lo que apota, Sócrates Miguelito? Mercedes. Vamos con otro a... No, no. Pues córtame el micrófono. Quítame el. Cierame el micrófono. Ciérrame el micrófono. Porque es que. Pero venga, sí, vamos a organizar no esto. Yo eh, no. de lo que yo sí, sí, sí no, pero que nosotros tenemos una nomenclatura. Este es un programa de televisión. Este no es el Exacto. patio de tu casa. Este no es el patio de tu casa. Este no de tu casa. Tú Exacto. tienes que entender no, eso. Mira. La te, estoy, pide, tu te estoy pidiendo, vida. pero yo soy el que dirijo aquí. Te estoy pidiendo que deje que, deje que nuestro invitado ya, ya, ya. se desarrolle. Que tiene que utilizar los otros. No, Mira, no, no, que su vamos, no. Yo no, estoy haciendo el mío. Vamos a haciendo el mío también. Vamos, vamos a aprovechar Pero muy, con muy mala educación, ¿so? Déjalo que termine. Claro que sí, porque lo, tú, no, tú, tú eres un hombre que Amado, no te importa Sócrates, las que tenemos el invitado acá. Sócrates, vamos a... No, no, no. No, que no, no, no, no, pero claro, porque no, yo no estoy pregunta, aquí para eso. A mí me contrataron quiero, para saber, eso. Mira. Y a mí para pero lo que desarrolle la idea y luego mira. le hace la pregunta Sócrates Yo no le lo que le preguntamos, no que me haga una introducción de lo que es para Y tengo derecho a escuchar eso. Sí, pero él puede desarrollar su idea. Mira. Oye. Bien, tenemos el invitado. Yo quiero Permíteme Francis, pedir disculpas a Emilio Ajá. Porque está en medio de, de ellos de dos discusión. En medio de una discusión, y él se queda ahí mirando Pero es Pero un, un asunto de y La pregunta que le hacía, ¿cuáles son los aportes de manera directa Que, que ofrece el Parlacén? Eh, ya él nos dio una introducción Vamos a decir de lo que bueno. es el Parlacén Cómo se conforma y demás eh, En ese sentido, la pregunta que te hacía Los aportes de manera directa Yo no tengo ningún inconveniente en responder Cualquier pregunta sí, que sí, se va a cualquiera Y a cualquiera que pueda llamar también entonces, eh, yo, yo decía y continúo diciendo que el Parlamento Centroamericano es un órgano regional de representación política y que el Parlamento Centroamericano recibe diversos aportes de los países que son signatarios del acuerdo y como consecuencia de esto también los países reciben un beneficio importante en materia de legislación en Centroamérica. Uno de los primeros aportes que vinieron a la República Dominicana es el, eh, la firma del Tratado de Libre de Comercio, el de Este es uno de los principales aportes que viene a la República Dominicana y a todos los países centroamericanos, que mediante ese acuerdo que fue iniciado en el y gestionado en el Parlamento Centroamericano, se beneficia a nuestros países. Okay. La República Dominicana aporta, aporta eh, eh, anualmente... Eh, mensualmente aporta eh, 170 mil dólares wow. al Parlamento Centroamericano. ¿Para qué son esos fondos que aportan los países? Esos son para la supervivencia, la operatividad del Parlamento Centroamericano como órgano en relaciones internacionales. Entonces, pero la República Dominicana recibe, aporta eso, pero es una cantidad muy exigua lo que aporta relativamente con los beneficios que recibe. ¿Por qué? Bueno, le pongo un solo caso en el que ya vamos ganando como país. Sócrates Mercedes, eh, la República Dominicana recibe como beneficio 7.5 millones de dólares anualmente a través de la compra de los medicamentos, en la homologación que permitió y, y en los acuerdos que hicimos a través del Parlamento Centroamericano para la compra de los medicamentos Ustedes saben que hay mucha fortaleza en Centroamérica en la producción, de en los laboratorios que producen la medicina que utilizamos aquí. El Parlamento Centroamericano ha traído a la República Dominicana grandes beneficios. Tiene que ver en acuerdos migratorios también. Sí, el Parlamento Centroamericano participó, por ejemplo, en la cumbre mundial de inmigración. Tuvimos el privilegio que la República no pudo participar como Estado, pero que yo participé en representación de todo Centroamérica y en este debate interesantísimo que se realizó en Marruecos, capital Marrakech, ciudad Marrakech, eh, allí nosotros hicimos ponencias importantes sobre nuestras relaciones que tenemos con los vecinos de Haití, con la gran problemática y el mundo entero no pudo, no conocía eh, no, que estaban allí representados, no conocían realmente la situación histórica que vivió en República Dominicana, que ha vivido a través de más de siete batallas eh, o guerras con, con Haití, nuestro vecino. Y, y eso fue una oportunidad maravillosa. Ahora bien, la Organización Mundial, la ONU, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nosotros también representamos a la República Dominicana y a Centroamérica en la ONU. Y, y los temas principales por los cuales se conoció, se conoció en México. Lo, eh, cuando vinieron las caravanas centroamericanas que venían desde El Salvador, Honduras y Guatemala, más de 4.000 ciudadanos de Centroamérica que iban caminando hacia el norte, hacia los Estados Unidos, muy bien, muy bien. y que tuvieron estos grandes problemas, que hubo muerte, todo este tipo de cosas. El Parlamento Centroamericano fue el órgano que hizo la política suficiente, que aplicó la política suficiente como para que fuera frenada la situación de las caravanas centroamericanas. Emilio. Y esto lo vimos nosotros con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, persona a persona. Y lo tratamos el tema. Nosotros tratamos el tema de la comercialización del cacao. Nosotros tratamos el tema del comercio justo, cómo se aplica y cómo no se aplica aquí, en las Naciones Unidas. Nosotros representamos, para orgullo de San Francisco de Macorís, único dominicano, presente persona a persona, no representante un Estado en la, en la, en la ONU. También en la CEPAL, en la conferencia centroamericana, nosotros participamos cuando el Estado Dominicano presentó los números que tiene a través del Ministerio de Hacienda y nosotros presentamos las cifras que nosotros tenemos recogidas del pueblo. Como consecuencia de estudios que, estudios que se aplican a las comunidades centroamericanas. Actualmente tú tienes una en Centroamérica una convulsión social. Y Sudamérica. Chile, Ecuador, la tensión que hay en Nicaragua permanente, aunque está un poco eh, apagada en medios, pero es la misma situación. ¿El Parlamento tiene, tiende a conocer este tipo de cosas y manda alguna recomendación a los estados o ayuda a solucionar estos conflictos? El Parlamento sudamericano ha participado de una u otra manera, haciendo aporte en cada uno de los países, Centroamérica, en Sudamérica y en la República Dominicana. Nosotros estamos tratando y llevando bien de cerca en la agenda lo que es la situación en México y cada mes tenemos, que hay dos observadores de, de, de la República de México en el Parlamento Centroamericano, tenemos una relación directa, no solamente con México, con el presidente de México, López Obrador, nosotros hemos proporcionado grandes propuestas y aportes a ese gobierno. ¿Como cuáles, Emilio? Eh, bueno, como el caso de la migración es nuestro principal puntal. el caso de la migración nosotros estamos debatiendo día a día sobre mesa. ¿Migración hacia dónde? La migración de... Se sabe que México es un puente para cruzar a los Estados Unidos. Nosotros okay. trabajamos ese tema y participamos. Yo no participo de esa sesión de trabajo, pero sí los compañeros, los, los diputados, que sí tienen conocimiento sobre el tema están eh, día a día en este tema, tratándolo, abordándolo, y la decisión que tomó con el pacto que se firmó entre México y Estados Unidos, el Parlamento Centroamericano jugó un papel muy estelar. Eh, en Emilio, en temas tan importantes como el medio ambiente, ¿qué aporte ha hecho el Parlamento Centroamericano a los países miembros, especialmente nosotros, República nosotros Dominicana? Nosotros somos el, el único órgano regional que hemos hecho un aporte sustancial que tenemos, que tenemos una comisión agropecuaria de producción que, que ha aportado grandemente a la República Dominicana y a muchos países en materia de medio ambiente. ¿Por qué te lo puedo citar? Te lo puedo citar porque precisamente nosotros, no solo con palabras, sino con ejemplos, en, en, en situaciones que hay en Guatemala, ustedes saben que, que Guatemala es un país volcánico y y las situaciones que hay volcánicas que hay en Guatemala mitigan, o oh, perdón, no mitigan, sino que ocasionan un gran daño a través de la ceniza volcánica. Y los suelos los suelos tienen grandes problemas para la producción del café que nosotros estamos tomando aquí café de Centroamérica. Centro y en América. República Dominicana. Y somos nosotros quienes hemos hecho la más rigurosa investigación en materia de esa ceniza volcánica y hemos proporcionado las conclusiones necesarias a través de los foros que realizamos. Y aquí en la República Dominicana, hace dos meses que nosotros realizamos un foro importante donde participaron eh, actores de primera línea con, con conocimiento claro sobre el medio ambiente y dimos aportes, aportamos a través de un libraco. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el Parlamento Centroamericano? Esto es llevado para que sea cumplido a través Mira, del proceso de la integración espérate, en SICA. Se está, dame, dame se está secondito, secondito, pero, sí, ya, ya yo creo que, que para hacer la pregunta. De, podemos seguir hasta mañana. Bien, no, no, no, no, Emilio, escucha, tú piensas entonces sí, espérate, que el Palacen vamos, no es una entelequia donde solamente se va vamos, a, a, a... Vamos a saludar a Jerry que se integró al panel. Yo, yo creo que no se lo que yo creo que el Parlamento Centroamericano, igual que el no. Caricón, igual que el Palatino, sí, que no deja, igual que el pero a lo que tú quieras, pero tú dueño <risa> del programa, sí, sí. por presunta, siempre estamos... Tú, saludo, tú, tú? Saludos. ¿Quién es el dueño del programa? Eh, Julio ¿tú, Julio tú? ¿no ¿Eres tú? Julio, ¿tú? Julio. tú? A ti te Buenos días ya... Buenos días ¿Qué es ¿Qué gana un ah, diputado al el Parlamento? Pero ven acá. ¿Qué ¿Por qué no qué, qué, sabe cuánto gana Es una información pero, pública, me imagino ¿Cuál, que es el ¿Cuál beneficio claro. tiene? Tal vez quiere ser diputado. Es lo que ¿Qué gana ah. Quiero concluir la idea. Sí. sí. <risa> Quiero concluir la idea. <risa> no, pero, no te Sí, de sí, porque no tengo ningún problema con responder. Mira, sí, yo no tengo ningún problema con responderte esa pregunta y cualquier otra y también a cualquiera no, no. de ustedes yo también es tan fácil porque tú sabes pero va. pero sería bueno cuando como esto de comunicación yo no soy comunicador ustedes lo son sí. sería bueno que cuando uno comunica el emisor pueda tener un receptor claro, y que claro. el canal no sea interrumpido Correcto. De, que, la, de, la pregunta, para que, que el canal no sea interrumpido, ¿qué gana un diputado? Que la parte que le estaba concluyendo. una idea. Una idea y es lo que te estaba diciendo. Y, a, y adherirle a eso también, si tiene los beneficios que tienen los, por ejemplo, diputados. Sí. La guardaré las la pregunta para contestarte. Eh, eh, concluyo entonces esta parte en relación a la pregunta que hizo Fulvio sobre el medio ambiente, que nosotros a través de un librato presentamos las conclusiones. Esto, ha sido, esto ha sido, está siendo utilizado en todos los países que son signatarios Y han ido a buscar allá los resultados Países que no son signatarios del Parlamento Centroamericano Nosotros estamos resolviendo el problema de la ceniza volcánica Que hay para, para la contaminación del suelo Y poder Ecuador producir cacao para poderlo exportar a, a Europa Que en este momento no lo puede hacer Siendo uno de los países mayores productores Y nosotros estamos resolviendo eso como Parlamento Centroamericano nosotros como órganos regionales estamos aportando más que lo que aportan, en muchos casos, parlamentos que son propiamente de esos países. Pero lo que pasa es que no hay una cadena de difusión y que muchas veces la gente no conoce eso. Y quienes debieran conocerlo y están siempre con, con preocupación y con interrogante a veces no abren sus oídos tampoco para escuchar de manera decente a los demás para que puedan transmitir la idea en la comunicación. Muy bien. Entonces, viendo a tu pregunta... ¿Qué gana un diputado del Parlamento Centroamericano? Lo primero que te tengo que decir es que me siento muy honrado, muy orgulloso de representar a la República Dominicana en Centroamérica. Lo hago con mucho amor porque antes no conocía lo que era el Parlamento Centroamericano y ahora que lo conozco le tengo más fe y más amor. Nosotros recibimos como salario 4.200 dólares. Pagamos un pasaje más costoso que lo que pagan los demás diputados no porque estamos más lejos. Eso lo paga el Estado ¿No? ¿No? ¿No Dominicano... A través de una, a través, eso lo paga el Estado Dominicano, a través de la cuota país. La cuota país, decía al principio cuando tú no llegabas, que es exigua comparado con los beneficios que recibe el Parlamento ¿Tienen esas relaciones ustedes, los diputados de Parlamento Sí, lo digo, vehículo? Los diputados del Parlamento Centroamericano tienen un nombre etiquetado que dice diputado. Y, en, y por, por consecuencia de esto, la constitución de la república prevé unos privilegios a los funcionarios que ostentan esta posición. nosotros mira, recibimos 12 operaciones igual que las reciben los eh, demás diputados. Una pregunta, Gori. Pero quiero eh, concluir que nosotros recibimos 4.200 dólares, perdón. Es nosotros recibimos cuatro dólares, pero viajamos a Centroamérica y a otros países y nosotros pagamos nuestro pasaje. Nosotros pagamos hoteles, nosotros pero pagamos vestidos. ¿Con cuatro, vestido. no, ese da? sueldo? Con ese sueldo. No, no, pero eso no puede ser. ¿Con ese sueldo? 4200. dólares. ¿Con ese que sueldo? No Oficialmente bien. una vez. Ah, okay. Y duramos ya. una semana pagando un hotel y pagando alimentación. ¿Y eso no lo paga el Estado? No sí a través de la costa país. Nada más, Mira, nada más, Jorge. Sí. Ah, Dios paga. me libre de ese cualquier decir cualquier problema. no Lo pagas por el momento. Pero entonces realmente no lo paga usted. lo No, pero yo no tengo que lo pague el Estado, por Dios. Yo soy un funcionario del Estado dominicano. Y tiene que cotearme el Estado. Yo soy un profesional que me formé en las universidades. Donde yo estudié y pagué mis estudios. No, no, pero no estamos me, No, no, a no. Eso. Que me capacité y me capacité sí, para claro. ser diputado del Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es yo no fui como un Pelapután. Allí, si allí yo... no está lleno de riferos. De... Miren, el Parlamento Centroamericano no está lleno de riferos. El Parlamento Centroamericano. ¿Y qué tiene de más? El, Centroamericano... el Parlamento Centroamericano. No, no, no. No, no pero eh, escúchame. La Cámara de Diputados no, no, no, no, eh, eh, eh, está llena de riferos. Y vienen más. ¿Y vienen más? ¡No, y bueno! ¡Está bueno! A... Mira, vamos a agradecerle a el organismo que no está lleno de no, referos dice que ese es el único que no está lleno de referos bueno, eh, yo te puedo porque decir todos los organismos de, de integración sí, regional organismos públicos están llenos de, yo... de gente que están ahí por una Lo posición un, política un, un, a vamos a ir estás ahí por tus estudios universitarios no. porque tú no ganaste un concurso no. de oposición ahí la noticia. tú estás ahí sí. por una decisión política sí. entonces, Sí, yo estoy ahí voy a venir a este vaina, no, porque te preparaste para ser yo me preparé para hacerme el luto no, vamos a agradecerle Esencial. Pero está calificado Pero no me dijiste calidad? La alianza y, y, y la proclama De Luis Abinader Pero yo tengo Luis Abinader ya, luego luego Mira, lo invitaremos para hablar de ah, política. No, puede, ya no, hay. no, porque ya no ah, hay. Hay que invitarlo de nuevo porque este tema está Sí, se bastante se interesante. Sí, bueno, gracias. Con la, con bueno, ahora con la nueva a Miguel, Miguel Emilio Gori por haber Yo no tengo ningún inconveniente. No, es que nos quedemos esta mañana respondiendo preguntas. Y si y si el 80% de pregunta la las hacer sobre tu mensaje. Es que tú no tienes inconveniente, pero nosotros tenemos un tiempo. Hay que invitarlo de nuevo. Porque yo quisiera, ¿cómo nos ven los otros países a nosotros con relación al cacao? Vamos a escuchar. Bien, vamos a escuchar. Bueno, Te voy a agradecer infinitamente tu presencia. <risa> Muchas gracias. Muchas no, eh, gracias, Felipe. Me, no. me agrada muchísimo. Me preparé para la injerencia. <risa> Señores, vamos a escuchar a Francia. De mañana.